Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos análisis de tanque premium bien Tierra 7, este es su 122-44. Es un vehículo ruso-soviético de la vieja escuela y eh, vamos a dar una pequeña reseña histórica de lo que tiene que ver con el vehículo. Porque el desarrollo fue comenzado en junio de 1944 por la oficina de diseño Uralmash. El vehículo estaba basado en el chasis del T-44 y tenía una configuración convencional con el compartimiento de combate en el frente. En octubre, el comisariado del pueblo de la industria de tanques consideró el proyecto. En diciembre, el proyecto de diseño estaba listo, sin embargo, el Su-100M2 con el compartimiento de combate en la parte trasera fue el preferido. ¿Okay? Bueno, esto es una pequeña ilustración así histórica de, del vehículo para más que nada eh, ponerlos en, en tema Y que vayamos ya a hablar directamente Del Su-122-44 Este es un tanque de Tier 7 Es Premium, lo tenés en la Acá te lo voy a mostrar, ves mira Si vas a la rama Lo que es acá, en la parte de los Premium Lo tenés aquí, justamente aquí abajo Y eh, lo podés conseguir por oro Justamente dentro del de juego ¿okay? Tiene un cañón de 122 milímetros para hacer Tier 7, es obviamente es una bestialidad eh, Pensá que algunos tier 8 ni siquiera tienen un 122, muchos tienen un 100 eh, o un 90 milímetros Y lo que pega este vehículo, como todos los soviéticos, es mucho, es infernal Después tiene una radio 9RS, tiene un motor eh, que ya vamos a estar metiéndonos, un B44-500 y, y unas orugas ahí que ahora vamos a estar bien analizando en profundidad Vamos a meternos directamente en los números Daño promedio por disparo 390 Es lo que pega, 390 Pero eso no es lo mejor que tiene Ahora después lo vamos a ver Primero vamos a fijarnos que tiene una penetración promedio de 175 ¿okay? Lo bueno es que tiene munición AP, APCR y explosiva No tiene hit, no lleva hit Lleva munición APCR Munición AP que penetra 175 como dijimos recién Y tiene una velocidad de proyectil de 800 metros por segundo es una munición un poco lenta. Piensen que las AP están un poquito por encima de eso. Alrededor de unos 900, 950, 1000, 1100 algunos. Esta es más que nada la velocidad, por ejemplo, de una explosiva. ¿bien? Las explosivas sí están alrededor de los 800, incluso la HIT también, no por supuesto. Pero una P por lo general es más rápida. Después, como munición eh, preferencial o premium, tenemos una perforante de compuesto rígido eh, que tiene obviamente el mismo daño pero penetra 217 pero tiene una velocidad de proyectil de 1000 metros por segundo esta es la munición especial que recomiendo que utilicen con este vehículo bien por lo menos en tier 9 seguramente cuando ves tier 8 probablemente te convenga tirar esta contra tier 7 y 6 eh, 5 no ves nunca en la vi creo que nunca vi tier 5 con este vehículo um, pero tier 6 alguna vez, Y sí, 6, 7, o sea, por lo general termina saliendo con entre 8, 7 y 6 eh, tieres, ¿no? Más o menos. Y después de la explosiva tenemos un daño promedio de 530, es un, daño, una, una bestia, es un daño de tier 10, básicamente, con una penetración promedio de 64. Y eh, la velocidad del proyectil de 800, fíjense que por eso a eso voy, que la velocidad de las explosivas, que son lentas, eh, es de 800. Las hits también, que son alto explosivo, también tienen esta velocidad, un poquito más, tal vez alguna como máximo tengan 900. Por lo general no pasan de esa velocidad, eh, porque tampoco les hace falta pasar de esa velocidad. En cambio, las de eh, las perforantes y la de compuesto rígido o APCR, sí tienen que tener más velocidad, porque eh, su idea, digamos, es... Penetrar el blindaje Justamente por eso, por la penetración Y por la velocidad del proyectil En cambio una HIT, por ejemplo No hace falta porque no pierde Penetración con la distancia, porque es un alto explosivo Al igual que las municiones HE eh, o las explosivas No pierden penetración con la distancia eh, Bueno, como les dije, 390 Es un daño bestial para un vehículo De este estilo eh, Piensen que acá ven un par de tanques que tengo también De Tier 7, los comparé eh, y 390, fíjense que el AT-15A Por ejemplo, en este caso, pega 150 Un E25, que es la cucaracha Pega 135 El Scorpion, que es más balanceado Pega 240 El waffen Waffentrager eh, O Krupp eh, El STW Como le dicen el waffen Waffentrager eh, El WT Stair WT eh, Pega unos 240, como decía eh, Después tenés uno que pega un poco más y ya es un daño bastante alto, digamos, en tier 7 para un caza. 320. Obviamente, estamos hablando solamente del daño después de este vehículo. Me parece que está uh, medio pelo. Pero, fíjense que de todo lo que vemos, el que gana es 390, chicos. O sea que en un tiro podés llegar a pegar tranquilamente unos 450, unos 430. Y pensá que vas a ver tier 6. Tier 8, tier 7 Y para un tier 6 o 7 Que te peguen casi 500 de daño por poco Es muchísimo O sea, puede ser un 70% de tu vida Después, acá viene lo mejor Acá sí viene la, la frutilla del postre ¿Qué es esto? Es la recarga que tiene Está recargando en unos 6.22 segundos ¿Bien? Está bien, está con comida Me vas a seguir Nando, está con comida Ok, dale, te la tomo Vamos a poner mata fuegos automático Está recargando en unos 6... Punto 49 segundos Vamos a sacar esto también en la directiva Para que no No tenemos valores que no son eh, Fíjate el DPM que tiene Tiene un DPM de 3.604 Nadie tiene este DPM bro. En el juego. O sea, son muy pocos los tanques en el juego Que tienen un DPM Similar a los 3.600 Mira 2.500 2.300. 2.400. 3.300. El L25 porque dispara cada 2.3 segundos. Tiene 3.398, una bestialidad. Y este 2.300, nada que ver. Y este tiene 3.600. O sea, le gana al L25 por poco. O sea, hasta está, está, está ahí. Eh, es una locura. La verdad es que lo que tiene que ver con daño y recarga es lo mejor por lejos que tiene el tanque. Lejos, o sea, es una bestia. ¿Pensás que cada 6 segundos y piquito Estás pegando 400, 450 370, 390 Es un montón, chicos Bueno, eh, velocidad de giro del cañón 28, 35, eso no, no nos importa Porque tampoco tiene terreta ni nada Lo que sí nos importa, y acá viene Uno de los puntos que yo creo que es El punto negativo, no un punto negativo Sino el punto negativo con mayúscula Que es la depresión del cañón de menos 4 grados. Bien Menos 4 grados es una depresión bastante, bastante baja. Eh, yo creo que no recuerdo un tanque que tenga tan poca depresión. Lo vamos a comparar con los que tenemos acá: menos 10, menos 4.4. Este tiene muy poco y tiene menos 4.4. 95 no, tiene mucho más. Menos 8, el escorpión también seguro. Menos 10 y menos 8. Entonces. Pensá que tenés menos 4, es el que menos depresión de cañón tiene. ¿Qué es depresión de cañón? Si no lo no sabes bajar el cañón. Bien, lo que baja, lo que puede llegar pegando al suelo. Tal vez tenés una pequeña ondonada tenés una pequeña montañita, tenés un montículo, lo que sea. Bueno, llegás a tocar algo de eso, el cañón directamente va al cielo. O sea, no vas a ver nada Porque estás muy complicado en el sentido de que no va a bajar ese cañón Y muchas veces vas a perder disparos por eso O sea, siempre tenés que tener mucho cuidado En el sentido de dónde te plantás Dónde te vas a poner para poder disparar cómodo Ángulo de elevación 16, está bien Está por encima de la media, creo que la mayoría tiene 15, por ahí 10, 12, más tiene 10, este tiene 15 El T-28 tiene 15, este tiene... ¿Cuánto ¿Dónde tenía? Ángulo de elevación, 45. Bueno, este directamente es un... Es un cañón antiaéreo, o sea... Y el Scorpion, eh, 15. Eh, yo creo que esta elevación está bastante, bastante bien. Eh, me parece que es muy buena. Y acá tenemos otro de los pequeños problemas que tiene el tanque en sí. Que es los límites de movimiento del cañón. O sea, cuánto hace el cañón para acá, cuánto hace el cañón para allá. Entonces, lo que se mueve es muy poquito. Menos 8 es muy poquito, con lo cual... ¿Qué problema nos puede llegar a traer eso? Vos decís, claro, ¿qué me importa? mí? que No, no, sí, porque cuando vos estás en una posición estática, tenés que girar el cañón, se te abre la retícula del tamaño de, eh, de, de, de, de un estadio de fútbol, bien de la bombonera. Entonces, eh, es importante que tenga buena amplitud de cañón, pero lamentablemente este cañón o este vehículo no lo posee. Eh, entonces va a estar todo el tiempo recolocándote y tratando de disparar y tratando de que esa retícula cierre lo antes posible. Pero, ¿qué pasa? La retícula no es la mejor del mundo tampoco. Está eh, apuntando en unos 2.66. Tenés paciencia, sos un, sos un TD, estás en una tercera línea barra segunda línea. Eh, entonces tampoco es que te va a ser un gran problema esos 2.66. Pero sí que es, es, es, es un tema tener que esperar a que cierre para poder pegar el tiro. Encima, una vez que cerró, tenés una dispersión de 0.38%. Pero ten en cuenta que si le pones comida, como yo hacía, tenías unos 0.36 eh, Eso es una muy buena dispersión para un TD que está en tercera línea 0.36 es bastante aceptable 0.38 ya no lo sería del todo Tampoco es que es mala mala Pero estás más cerca del 0.40 que del 0.30 Entonces eh, es un vehículo al cual le va a costar disparar en tercera línea Por eso te pide que te acerques un poquito más como les dije, el DPM es de 3.604 Una bestialidad de DPM Los puntos de vida, 840 por, por, está, está en la media de todos los vehículos Más o menos eh, Cazatanque. Algunos tiene 1.050 Otro tiene 8.30 Otro tiene 8.80 Pero están todos para el 800 Ves que más o menos 8.20 Están todos ahí Este tiene 8.40, no está mal El blindaje de chasis, 90 inclinados O sea, es una muy buena inclinación La que tiene este tanque O sea, en el sentido de que fíjate lo que es el frontal, bro Totalmente inclinado y tenés 90 Es mucho, es mucho Ni siquiera algunos eh, tanques De tier 8 ni tier 9 E incluso ninguno, algunos pesados Ni siquiera tienen tanto, tanto blindaje Esto te va a permitir rebotar muchos tiros Y, eh, y es muy efectivo en el sentido De que te, te, te, te puedes llegar a salvar Una partida tranquilamente 75 lateral es un montón Y 45 traseros que es lo normal O incluso muchos tienen mucho menos que eso Um, lo que tiene que ver con movilidad, tiene una movilidad relativamente aceptable, ¿bien? Tampoco es la mejor de mundo, tampoco es la peor, está dentro de todos los parámetros normales, está bien está, Yo diría que está bien, está 7 puntos, o 6.50 vamos a ponerlo, 6.57, está ahí, está ahí al borde ¿Por qué? Porque la velocidad máxima es de 47.5, eh, porque tenés una potencia específica de 15.06 Que Es la potencia de un medio, o sea, es básicamente un mediano sin torreta eh, la velocidad de rotación 49,83 muy buena dentro de todo, está bastante Bastante bien, vas a girar bien sobre tu eje. Es raro que alguien te trolee, y si alguien te quiere trolear, fíjate que va a ser muy difícil, porque encima si vos te le podés pegar, te recargas en 6.4. Por ejemplo, ahora van a ver un replay que me le pega un Scorpion erró un tiro y sabe que está muertísimo porque le pego 3,90. O sea, estoy pegando prácticamente lo que pega un Scorpion ¿entendés? O sea, en tier 7. Eh, y recargo el doble de rápido que él Porque él me va a recargar en 10.5, 11, más o menos Depende de cómo lo tenga equipado y a Trippu eh, Yo estoy recargando en 6.4 Bien, y sin o sea que estaba recargando en 6.2 Más o menos, 6.3 eh, Es un montón, la verdad que es un montón El DPM que tiene es bestial Camuflaje 768, como yo lo tenía equipado Tenía más o menos unos 900 900 y pico pero, eh, así más o menos peladito, tenés unos 768, que está bastante aceptable. No está mal, eh, para nada, o sea, te podría decir que está bastante, bastante bien. Eh, es un lindo vehículo, además, estéticamente a mí me gusta, me parece lindo. Es lindo, me gusta, me gusta mucho. Eh, es un buen camuflaje, le tengo ahí con la pinturita este de, de, de los ruskis, de los rusos, que no sé qué dirá ahí, debe decir algo, no sé qué. Y eh, me parece un hermoso tanquecillo, ¿bien? Bueno, después, detección, 450 metros, 450 metros con comida tenían unos 479, pero piensen que yo lo tengo equipado con telescopio binocular. Y me vas a preguntar, ¿por qué tenés un tanque con telescopio? Bueno, porque con, con lo que es las ópticas no llega a los 436, no llega, creo que estaban en 435, 433, por ahí. Y me parece bastante, bastante lamentable esa visión. Está bastante ciego el vehículo en sí. Entonces le tuve que meter las, eh, el telescopio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran problema del vehículo? Como les dije antes. Lo que tiene que ver con el, los ángulos de movimiento del de cañón. Los límites de movimiento del cañón. Que cada vez que te muevas para acá o te muevas para allá o que rotas el vehículo. Se te desactivan el telescopio. bien Entonces vas a dejar de detectar. Ahora, cuando vos estás quietito, sos una máquina de detectar enemigos, porque lo vas a ver seguramente antes de que ellos te vean, a, te vean a vos. Tenés un perfil muy bajo, ahora van a ver en la replay, cuando me le lanzo a un Scorpion, que el chabón erra el tiro, porque estoy muy por debajo de él, eh, y se puso nervioso y sabe que recargo en el doble de tiempo que él. Eh, mmm... Bueno, después, eh, alcance de señal, 7.30, está muy bien. Esto se puede mejorar incluso con las habilidades acá un poquito más. Y les va a venir bastante bien, tratar de llegar aunque sea a los eh, 800, 800 y pico. Creo que igualmente, déjame verlo, que lo voy a poner para que también lo vean ustedes de esta forma como queda. Lo que les decía, fíjense, mira eh, 0.36, 2.55 el apuntamiento, 0.36 de dispersión. Eh, y lo que tiene que ver con camuflaje 7.97 y 471... Metros de visión más Alcance de señal 760 O sea, no está nada mal Es un gran vehículo La verdad que a mí me gusta mucho Yo lo, lo compré en su momento por una recomendación Y, y la verdad que creo que está, está bien Está muy bien tiene Obviamente tiene cosas muy buenas Y tiene cosas bastante malas Bastante lamentables, como por ejemplo, como les dije antes, lo que tiene que ver con la dispersión no es la mejor del mundo, el cierre de retículas no es la mejor del mundo, el punto clave, de, o sea, lo más negativo que tiene el vehículo es la depresión del cañón, eh, pero después el resto está bastante bien, o sea, yo creo que el tanque está balanceado, bien, y es un gran entrenador de tripulaciones, es un vehículo premium, como todos los premium, eh, entrena la tripulación un 50% más rápido, el vehículo cuesta en sí 6.000 de oro, tampoco es tanto, eh... No quiero decir que sea barato, pero no me parece caro, excesivamente caro. Eh, creo que, que vale su vale lo que vale, o sea, está bien lo que vale su, su costo. Y entiendo que es uno de los, para mí, no a día de hoy es uno de los mejorcitos que tenés. Puede que se quede medio corto en lo que es eh, penetración. Obviamente vas a ver tieres 8, tieres 9 también. Y con tier 9, obviamente te puede ser una tercera, una tercera línea, una segunda línea. Más te iría una tercera seguramente, si tenés muchos tier 9, tipo 4 o 5 tier 9, eh, te puedes hacer una tercera línea y pegar desde, desde esa zona. Y si no le pegas los casos puedes empezar a tirar explosivas también, vas a ir causando daño y no te van a detectar, no te van a ver. Salvo que algún ligero pase muy cerca tuyo, es que no te detectan, ¿bien? Entonces, eh, eso es un punto bastante a favor, es más si tenés follaje o tenés eh, arbustos adelante o plantas o como quieras llamarlo. Eh, bueno amiguitos, hasta acá lo que tiene que ver con La eh, Bueno, les quería decir esto también Lo equipé con barra, con ventilación Y con telescopio Si no te gusta el telescopio, que está, estoy de acuerdo Me parece correcto, yo creo que le podrías poner directamente Las ópticas revestidas Y también te van a funcionar correctamente eh, Tal vez no tengas Esta visión, pero la vas a tener permanentemente Si le pones ópticas, vas a tener una visión De, 300, de 430 y pico 430 más o menos, 433 por ahí pero va a ser constante No, solamente, no cuando tengas el, eh, el vehículo estacionado Como en este caso cuando tenés el telescopio binocular Bueno amigos, vamos a pasar al replay Que jugamos recién hace unos momentitos nada más Y eh, les voy a enseñar el tanque como es en un campo de batalla Vamos a pasar directamente al replay Bueno amiguitos, acá estamos entonces En una partida de tier 9 bien no, no, nos, no nos tocó el mejor matchmaking posible, pero no importa, vamos a hacer lo mejor que, que se pueda. Bien, bueno, ahí me como bien la pared, tranqui. Y acá nos vamos a poner, nos vamos a posicionar. Y yo quiero mostrarles una cuestión que también es un poquito tratar de, de guiarlos, tratar de ayudarlos. Fíjense, ahora yo, ahí siempre sube uno, siempre se ponen ahí. Fíjense la mala suerte que tuvimos Ahí ya tenemos que haber pegado los primeros 390, 400 de daño Y ya recargamos en nada Ya estamos recargados, ¿bien? Um, como vemos las nuevas mecánicas Que tenemos la vida de los enemigos Tanto en el minimapa Como en El charrito me dijo que me retire Pero sea tranqui um, Después lo que sí les voy a pedir Es que no hagan esto Lo que hace el BK7501 eh, no, no, no sirve para nada, la verdad es que no, no tiene sentido Yo, o sea traté de guiar una partida como diciéndole eh, BK71 eh, o sea, Creo que encima que me parece que es eh, De habla inglesa Ves, porque es commander Entonces le pongo, en un momento le pongo eh, it's TD o algo así Como que BK75TD Como guiándolo, pero no, no sé si me entendió Yo qué sé Bueno, eh, cuestión la siguiente No se nos tan queda así, bro Eso no esto no, no, no tiene ningún sentido no, no, no. no te hace bien a vos ni al equipo eh, pero bueno ya lo vamos a ver después eh, después lo que tiene que ver con eh, ahí tenés el mx45 yo acá me posicioné fíjense que va pasando el tiempo a mí yo ya me empiezo a desesperar de que no voy haciendo daño eh, va a ser una partida larga ya les digo que va a ser una partida larga y fíjense que yo no me quedo quieto todo el tiempo estoy eh, moviéndome para reposicionarme fíjense, ahí, ahí lo ahí pido qué what Ahí recién me doy cuenta en la partida. Digo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo un BK? 7501 k campeando en base. Digo, no, no, no puede ser. No puede ser. Y ahí, creo que ahí le escribí, me parece. Como poniéndole... Oh, bravo, no sos un TD. Eh... Ahí va, este de version. <ríe> es como la versión TD del BK 7501 k No, no fue con ánimo de ofenderlo ni nada. Pero le dije, tipo... Es la, TD, es la versión TD de... Del BK. Ahí me lo sacan, mirá, justo el BK se la se la pega. Le regalaron ese daño. Porque no sé ni cómo la pegó. Porque con esa dispersión. Tuvo mucha suerte. Y eh, fíjense que yo ya. En estos momentos ya me estoy desesperando. Porque dan 4 minutos de partida. Eh, bueno, 3 minutos de partida. Y todavía no hice nada. Nada de nada. Eh, y eso a mí me pone. Me, me, me, me, me pone loco. O sea. Me molesta, me molesta, no me gusta No me gusta eso, viste Yo quiero quiero hacer daño, quiero pegar No me quiero ir con un cero Entonces voy a hacer un momento de otro Fíjense, me sigo reposicionando Yo sigo buscando un lugar para pegar No es que me quito en lugar Tal vez no son los mejores lugares a, los, a donde voy Pero voy probando, bien Tenía un lugar primero, después un segundo lugar Ahí me entendió Ahí entendió el, el, el, el, el, el BK Dijo, ¿eh? entendió que no tenía que snipear Y sigue snipeando, no mentira eh, Bien jugado, bro Um, ahí tenemos un T69 que es ese T69 va a ser un dolor de cabeza. ¿Quién era? Creo que lo conocía, me parece. Um, Esteban G97LDS eh, le mando un saludo gigante. Muy buena partida por su parte. Fíjense que a la izquierda sé que tiene que haber uno para esta T43. Lo que pasa es que no confío en la dispersión del tanque y es que hacía bien no confiar porque no, no, no. Ahí tendría que haber esperado. Me apresuré y erré el tiro. No, no, no, es... Tendría que haber esperado. Sinceramente, ya tendría que haber pegado dos tiros. Ya. Ten... Fíjense como de la nada tendría que haber. Y ahí ya me calenté. Ahí me enojé. Me enojé, me calenté. Dije, no, no, no. Basta, no puede ser, boludo. Van 5 minutos de partida y no hice nada. De nada. Vamos al frente, ya está. Contra el tier 9, al Frenchy Vamos nomás, fíjense que yo estoy observando permanentemente la zona de los pesados porque yo creo que se va a perder básicamente, porque tenés un bk en 501K, en la base es un cañón menos pegando y es HP que, que está faltando adelante, con lo cual ya se van comiendo los compas y hasta que llegue él ya la partida se fue definiendo. Ahí el T-43 se lanza, fíjense como rotamos automáticamente. Eso es, ¿Eso es por qué pasa? Por usar autoapuntado No usen el autoapuntado Por más que penetres lo que penetres contra un vehículo Que es chabón de papel, o sea Lo tendrá que haber pasado, no de línea a línea, sino tendría que haber llegado el tiro Hasta directamente el suelo, bueno no sé, no sé, qué pasó ahí Las mecánicas de Wargaming <risa> Esas mecánicas no hacen de nunca decir ¿Eh? ¿Cómo puede ser? Pero bueno, ahí tenemos el burrasquito Yo lo único que pedía es que el burrasque no muera eh, Porque está muy tocado y es el que me da visión y tiene movilidad eh, Entonces es un buen aliado Aunque yo me como el tiro en el medio Pero después él puede descargar su, sus dos proyectiles Y son 700 Más lo que podría llegar a pegar yo en un supuesto caso eh, Eran algo así como unos 1100 de daño aprox Bueno, nos seguimos moviendo chicos Nos seguimos moviendo Sigo con cero de daño pasó ya Prácticamente la mitad de la... Bueno, la mitad no, pero casi la mitad de la partida Y seguimos moviéndonos Hay que buscar, no se queden quietos en el lugar Sigan buscando alguna posición de tiro Sabemos que tenemos dos ahí Y encima están espoteados, porque los espotea el que tengo al lado El charrioter Bien, entonces ahí está el T69 Y yo me quiero reacomodar un poco más Para poder dispararlos y también para tener un poquito más de cobertura en el sentido de que no. ¿Ves? Ahí tengo. Y no estoy seguro, no lo veo claro el tiro, sinceramente. Tampoco me voy a lanzar. ¿Ves que apunto, fijo? Y estoy tirando oro, o sea. Y digo, no, no, no sé, no me gusta. Pero ahí yo creo que es el lugar. Perfecto. 402 le hemos pegado a ese Tiger. Y automáticamente no me quedo ahí a espiar y a ver si me potearon o no. Pero, pará, sabes por qué hago esto? Porque sé que tengo un Scorpion G en algún lado Y ese Scorpion G probablemente esté en la base Bien, todavía no fue No fue spoteado. pero sé que debe estar por aquella punta O en el medio, o por ahí en algún lugar Y si estoy spoteado y me cruzo Por delante de él, es que me lo voy a recontracomar. Y no me quería comer Esos 500 ¿Ves? Ahí pone uno, Scorp Exactamente Entonces eso también hay que pensarlo, hay que pensar eh, Un poquito más allá, ¿no? Bueno, acá pienso Listo, los pesados ganaron su zona Bien, con lo cual deberían de venir por este lado Me lo tomo con paciencia Me lo tomo con calma Vamos, 400 daños Todavía Igual te digo, me estaba estaba arrancando los pelos de la, de la cabeza Porque no podía ser que... No podía ser 400 daño en media partida y dije, no, no puede ser Qué mal que voy, chabón Entonces, también les quería mostrar con esta partida Para que sepan de que las partidas No terminan hasta que terminan No regalen su vida No regalen el HP No tiran HP porque sí No hace falta Por ejemplo, mira mira Decime qué necesidad tenía Este muchacho del BK3002D De estar ahí Si sabes que tenés el Tiger Que está por ahí y el T69 que sabe Que está por ahí también eh, Que anda por ahí Si Torretel T69 te las clava todas y estás muerto Querido BK3002D Ese es el peor lugar no sé sea, no tenés que estar ahí de ninguna forma Dicho y hecho, bro Mal colocado Si estás mal colocado y no analizás la partida morís, el Tiger ¿Para qué avanzó si sabés que tenés TDs? ¿Cuántos somos acá? Somos 1, 2, 3, 4 cazatanques 4 TDs y vos avanzás con un Tiger 1 No te sirve, bro No te sirve a vos Bueno, ahí va Tiger 1 rival Digo, bueno Va a pasar T29 también se potea, Va a cruzar Yo qué quiero hacer Pegar en el cruce, ¿ok? Ahí Alejo la cámara Lo veo Me tomo el tiempo del mundo para apuntar Prefiero pegarle Un tiro Y me lo sacan, bro Me lo sacan No sabe cómo estaba Estaba como loco Estaba como loco. Estaba comiéndome el teclado en, en, Como si fuera un chocolate eh, lo matan y me quedan 3 tanques Chicos, voy 402 de daño Me quiero morir <ríe> No puede ser, digo, no puede ser ¿Cómo 400 años? Eh, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a jugar ya de manera muchísimo más, más agresiva Piense que tengo 840 Y el tema es que tengo un T69 Ahí está, hola bro Y lo que me preocupa del T69 Es que es eh, autocargador y eso a mí me da... Creo que sí, estoy casi seguro que es autoloader. Si no, en los comentarios, pero estoy casi seguro. Eh, porque si el chon no agarra y me descarga los tiros, estoy muertísimo. Estoy más muerto que, no sé. Y encima tenés un Conqueror. De o sea, me quedó lo peor que me podía quedar a mí. pues tenés un Conqueror, que es un pesado de tierra 9. Que yo estoy complicado. Y... Un autoloader que yo no me le puedo... O sea, no me le puedo lanzar a ninguno. Bueno, ¿qué es el mejor para lanzarme? El Scorpion. ¿Por qué? Porque recarga cada 11 segundos, ponele a Prox. Y... Eh, y pega lo que pega, pero recarga cada 11. Ahí está posteado el Conqueror. Yo digo, el Scorpion tiene que estar por ahí. Estoy calculando más o menos dónde estará. Yo creo que estará atrás de la piedra. Automáticamente cargo oro, había cargado explosiva. Por eso me lo encontraba de frente. Y acá ya empieza la paciencia a rendir sus frutos. Una cosa es paciencia, otra cosa es campear, quedarse atrás sin hacer nada. Entonces fíjense que estamos todo el tiempo jugando. Porque encima jugando con nuestro HP. Porque estoy full vida, ojo, estoy full vida. Ahí va, hola, ¿cómo te va, bro? Tuki, adentro. No, decide no tirarme, Esteban. El t 69 por suerte. Me quedo ahí atrás, tranquilo, cubriéndome. Y yo tenía miedo por el Scorpion. ¿Ves que estoy, estoy siempre mirando hacia la derecha? Porque no quiero que me, me clave unos 600 de gratis. No quiero regalar HP. No te, no te quiero regalar ni un punto de vida, ¿entendés? O sea, me, me pegás el tiro con tu Scorpion. Bueno, está bien. Pero yo te voy a pegar uno o dos. O sea, que sea cara a cara. Eso sí me gusta. Pero lo que no me gusta es que el chavo no agarre desde... Desde F1 Desde, yo que sé, allá atrás Y me la clave, ¿entendés? En, el, en la mitad del chasis Y que yo no haya pegado un tiro Eso es lo que hay que evitar Bueno, el t 69 está ahí con el CDA Y eh, yo básicamente estoy bastante... Que no sé qué hacer hasta que se spotee el Conqueror Y digo, yo lo voy a buscar Tengo 764 de daño Para, a, ver, a ver, una cuestión Para mí ya llegar a los 1000... Mil... De daño en una partida de tier 9 No está mal el charreter, Yo con 1100 de daño en una partida de tier 9 estoy contento 1100 y 1200 ya más o menos estamos Estamos hechos, estamos hechos Tampoco es lo mejor del mundo, tampoco para hacer una fiesta en casa Pero con 1200 de daño En tier 9, con un tier 7 No está mal, encima de un TD sin torreta Ya no está Bueno, ¿Qué hago acá? Acá trato de alejarme Fíjense lo que voy a hacer ahora, voy a, me voy a alejar Yo lo que no quiero es estar dentro ¿Ven que en el minimapa hay un círculo chiquito? Bueno, ese es el de círculo de detección automática por proximidad, por cercanía. Trato de alejarme para que él entre como mi presa. Y yo de costado, ahí se, se encuentra con el tiro. Le erra. Yo aprovecho eso. Mi recarga súper rápida. Tum, giramos. No me baja el cañón porque... Cosi, pues justo agarré... Repito lo que le dije antes. Agarré esa piedrita que tengo ahí a la derecha. Fíjense. Mordí un poquito la piedra y el cañón se me fue a mordor. ¿Entendés? O sea, nada. Eh, este tanque es letal en el sentido de que la recarga es muy buena Ya tenemos 1.460 Mi charroto me pide ayuda Está ahí arriba, ¿no? Charreter está allá arriba No te muestres, bro Tranquilo Tenemos buena recarga eh, Yo al escorpio me lo voy a ir a buscar Pero olvídate Estoy full vida Me clava el tiro Le erro Pero yo disparé porque sé que tengo una excelente recarga Mira, ya recargamos él todavía está recargando, no le erres, no le erres porque sos pollo. Ahí le arraste Beso, bro. 1920, voy con un poquito de lag. <ríe> tranquilo, tranquilo, Ando, no te enojes. Estaba roja, estaba recaliendo, chaval. Ahí empiezan a pelear porque empiezan a reporten al burrasque. Y el otro dice: No, pero el chaval se llevó a 5. Eh, yo le dije a burrasque que, que capture la base porque estamos muy tocados los dos. Eh. Bueno, que está de support, le dice ahí el. Me gustan, estas charlas me encantan. Es como es una charla de café con un amigo, bro. Eh... Se empiezan a discutir si es válido o no es válido reportarlo y demás. Reportar por qué, si el chabón está jugando, o sea... Yo realmente no creo. A 300 kilómetros está el de support, el hijo de mil. Pone ahí el charioter No estoy de acuerdo. Yo creo que hizo una buena partida. Eh. Está salvando la partida el chabón, igual lo querés reportar, claro Estoy de acuerdo con lo que dice eh, Ayoros, de Sagitario Del clan Uruguar eh... Estoy salvando la partida, pero Haciendo más que otro seguro Entonces, quedan 40 segundos ¿Qué hacemos? Vamos a buscar el T69 Que no sé por dónde estar, no sé si me viene a buscar a mí ¿Seguirá allá arriba? ¿No seguirá allá arriba el, del, del barco ese congelado? No lo sé Ahí vemos que no bueno, ahí se enojan los chicos, tranqui, no pasa nada, bro. Eh, vamos a buscarlo. Es que, lamentablemente... Bueno, no voy a spoilear nada, pero... Ahora van a ver lo que pasa. Básicamente no pasa mucho más, o sea, no, no pasa nada. Pero quería transmitirles mi forma de jugar, como yo lo hago... No sé si es buena, no sé si es mala Pero es la mía Y fue un empate Fue un empate Nosotros tal vez podríamos haber hecho un poquito más Pero tuvimos un daño eh, Combinado de unos 2400 mil y moneda En tier 7 contra tier 9 No me parece una mala partida Tampoco digo que sea la mejor del mundo Pero traté de transmitir Lo que... Digamos... cómo juego yo el tanque, ¿bien? Y cómo se pueden jugar otros casas Entonces... ¿A qué voy con eso? Que no hace falta que la partida eh, esté... O sea, no muera en el principio. Mientras, mira, hay un concepto que una vez me dijo un chabón, un flaco que jugaba al WOT, que juega muy bien. Y me dijo, mira, mientras la partida dure, mientras vos estés vivo, puedes hacer daño. O sea, aunque estés con uno de vida, tu cañón pega lo mismo. Tu cañón pega lo mismo que estés con uno de vida o con, en este caso, con 840. Pega exactamente igual, no cambia. Ahora. Cuando vos tenés 8.40 de vida, te la podés jugar un poquito más porque tenés más cha, o sea, podés, tenés más changüí, podés gastar todo ese HP todavía. Te podés lanzar, como me pasó a mí, contra el Scorpion. porque tenés 8.40. Ahora, si yo tenía uno de vida, contra el Scorpion no me puedo lanzar. No me puedo lanzar contra nadie, porque estoy muerto. ¿Entendés? Estoy, estoy, estoy al borde de la muerte. Entonces... Lo que puedo hacer es ser un support, ser un soporte De otro que vaya adelante Ahí sí Pero con uno de vida, no te suicides No digas, eh, ya está listo, la partida terminó Me cagan el tiro Tuviste la mala suerte que justo te, te a alguien que no viste Te cayó dos tiros de arty Un chabón te pegó Y quedaste a 80 de vida con un tier 9, con un tier 10 Con un tier 8 Seguís jugando la partida, te vas a una segunda barra, tercera línea Y pegás de atrás Seguí pegando Pasó media partida. No pegaste... Bueno, jugás más agresivo. está full vida. Jugás más agresivo. Lanzaste un poco más. Con un tanque como este. en una partida de tier 9. Yo no voy a ser súper decisivo. No es nuestro rol. No somos el BK71. No somos el 705 pesado nuestro. No somos el K91 PT. O sea... Tenemos... Fíjate que todos los tanques que tenemos acá... Son mucho más determinantes que el nuestro. ¿Entendés? Entonces, como son más determinantes que el nuestro... Nosotros que somos soporte. Ayudamos a que el equipo gane. Bueno, no se pudo. Bien, no se pudo. Pero si no puedo hacer el daño. Aunque sea por lo menos trata de llevarte tu, tu dañito a casa. Tu, tu pequeño daño. Son pequeños tips que los voy tirando ahí. Para que para que vayan mejorando. Como siempre. Este canal se trata de gente normal que quiere mejorar. Como yo lo hago día a día. O sea, yo, mejoro, yo sigo aprendiendo de todo, boludo. Me, me sigo juntando con gente que juega muy bien. Tengo amigos que juegan... Excelente con casi 11k de puntuación, con 10.000 y pico de puntuación, con 10.000, 9.000 y pico. Y me enseñan cosas todos los días y yo aprendo y los escucho y aprendo un montón. Entonces, no es que yo me la acepto, ¿no? Cero, o sea, todo lo contrario, no me sé nada. <ríe> o sea, con mis 13.800 batallas no me sé nada, estoy seguro de eso. Lo que sí me encanta es aprender. Aprender, aprender, aprender. Cada vez para jugar un poquito mejor. Y bueno, llegará un momento que tocaré mi límite. No sé si estoy cerca, no sé si estoy lejos, pero... De a poquito vamos, vamos cumpliendo esas metas. Bueno chicos, vamos a los resultados. Ahí se los, se los paso y se los pongo ya automáticamente en pantalla. Bueno amiguitos, acá estamos entonces con la con los resultados. Perdón. Eh, tenemos 1900 de daño hecho más eh, 370 de daño asistido. A ver, déjame sacar la cuenta exactamente. Así te digo el número redondo: 1920 más 370 son unos eh, 2290. Vamos a redondear en 2300. 2300 para un caza de tier 7 sin torreta. Eh, no está nada mal. Yo creo que está bastante, bastante bien. Pero bueno, ya después cada uno dirá lo que le parece. Eh, Fíjense el buen trabajo que hizo Ayoros, la verdad que lo felicito, muy buena partida 3528 con el T28 Proto del de, amigo del clan Uruar, unos cracks siempre están ahí presentes los amigos de Uruar, eh, se los aprecia mucho. Ahí está el burrasque, fíjense que hizo 3.414 con 5 kills, muy bien, eh, nunca, nunca hay que desprestigiar a la gente que, si bien tal vez, ojo en este caso es distinto, porque hizo mucho daño y encima llevó... 5 kills, es un montón eh, Pero tal vez, si tiene 3 kills, pero 1500 de daño O 4 kills con 1500, 1600 de daño No está mal tampoco, porque el chabón bajó 4 cañones, en este caso bajó 5 cañones, ¿entendés? Es un montón, siempre que puedas bajar un cañón Como les decía antes, tenés 1 de vida Con 1 de vida, pegás lo mismo Que con 1000 de vida Con 1000 de HP, ¿entendés? Entonces, bajar un cañón Es uno que te va a hacer eh, Que no te va a hacer daño a tu, a tu Equipo ¿A vos o a tus compas? Como vos quieras eh, decirlo. Siempre que puedas bajar un cañón, bájalo. Eh, yo entiendo, tal vez es complicado cuando tenés una recarga de 25 segundos y tenés que pegar 32 que le quedan de vida. Dices, oh, estás con el fd 4005 el chon tiene 20 de vida. Decís, oh, qué garrón, man. Pero bueno, es un cañón menos que te va a pegar a vos o que va a detectar a un compañero o lo que sea. Después, fíjense, bueno, el BK7501K, que yo le puse la TD version del BK7501K eh, hizo un buen, un buen papel, lo felicito también Vincent Commander, eh, 1872 eh, Santi QN del Clan Furia, ahí también los amigos del Clan Furia, 1819, el 1390, muy buena partida El 305A de Caber 4 también, eh, 1509, bueno, fue una, el Charreta también, o sea, fue una buena partida en equipo, se jugó bien eh, Tal vez el KB... Perdón, el K91PT podría haber hecho un poquito más 450 de daño, o sea, pegó Un tiro solamente con Semejante HP y nosotros con mucho menos Que, o sea, con mucho menos recursos Hicimos mmm, Casi cuadruplicamos su daño eh, Si yo hubiese tenido El K91PT Sabe que, o sea, era Dios comparado con la SU-121-44. Pero no me quejo, no me quejo porque es un buen, un buen casa. El Tiger 1, bueno, también hizo 230 y todos fueron con 0 daño. El equipo enemigo, el Conqueror 4347 con 5 kills. Muy buena partida de John School. Eh, la verdad, muy, muy buena party. Rito también, el Scorpion G de DLB, eh, 3075 daño. Muy buena party. El 112 también, 2027. El T29, el hermoso tanque para ir al centro ahí a torretear como. Eh, como, como si no hubiera un mañana Porque es una excelente torreta Es una, excelente, es una torreta tier 10 casi prácticamente En tier 7 es muy muy buena El Wansu 111 eh, 1729 1, 1, Muy buena partida para el Tiger 1 también Y está Esteban del T69 Que nos molestó ahí, 4 kills Nos molestaba porque estaba en el medio todo el tiempo spoteando. Eh, jugando ahí Muy buena partida por parte de él, la verdad que la jugó muy muy bien Muy inteligentemente, 4 kills Se llevó, mira, entre él y el Conqueror Se llevaron 9 enemigos del equipo rival, o sea, de mi equipo. Nueve enemigos. Más de medio equipo, bro. Muy buena partida. Así que, bueno, amigos, acá tenemos los resultados a nivel económico. Hemos perdido, obviamente, tiré oro como si no hubiera mañana. Eh, Estaba en la partida de tier 9 y debe ser así. Yo no... No me... No, no me escondo al tier bro. O sea, yo arranco la partida y pongo oro de una... No, no, no. Hay gente que piensa que está bien, hay gente que piensa que está mal, no sé, a mí no me interesa Lo que piensen en sentido, yo agarro y tiro oro Si es mejor tirar oro que tirar eh, munición estándar, porque qué voy a tirar munición estándar? Salvo que esté con un tier 9 contra tier 7 y si no hace falta, para qué bro Mira, el dope, no, no, es sin sentido Pero en cuanto lo veo complicado, te cargo ahorita En este caso, ¿sabes por qué más que nada? Por la velocidad de la munición Fíjate que hay retiros incluso con eh, la munición APCR, tirando a 1000 metros por segundo. Entonces, imagínate 800, mucho más lento todavía. Un 20% más lento, es un montón. Eh, yo creo que la, la, la potencia o la, la potencialidad de la munición premium radica en la velocidad de, lo, de la munición, en los metros por segundo. Obviamente en la penetración también, sin sí, ni hablar pero es que la velocidad que tiene es muy distinta, es, cambia mucho, cambia mucho el juego pero bueno amigos, hasta acá entonces el análisis y la eh, replay del la SU 12244 que acá le voy a dejar una fotito, acá unos fotillos que tomé eh, y que seguramente ahora van a ser alguna de las, de las carátulas del, del video así que bueno amigos, muchas gracias, cuídense acá había otra foto, no sé qué, qué partidas, no tengo idea Ah, mira otra con el 772 que hice? No sé por qué. Ah, bueno, capaz que lo subo hasta. Eh, hicimos ahí 3641 de daño con una kill eh, Bueno, bueno. Después la subiremos Les mando un beso. Muchas gracias por todo Déjenme en los comentarios qué piensan del tanque Si les gustó, si no les gustó, si lo comprarían Si no lo comprarían, qué piensan Y eh, voy a estar respondiendo Como siempre todos sus mensajillos Muchas gracias, cuídense Que tengan un hermoso día Besos. Chau chau